Hola gente de YouTube, como ven Quiero que ayuden a toda la hiperlista de canales O sea, a todos los canales que están aquí Ayuden a toda que en la hiperlista de canales Todos los canales que aparecen en la hiperlista de canales Necesitan ayuda de suscriptores. Es sumamente importante esa, que los ayuden. Esa parte este Necesitan de su ayuda que crezcan. Hasta aquí el video de hoy, recuerden darle like, compartan con sus amigos y suscríbanse al canal. Y ayuden a toda la pérdida de canales. Hasta aquí se despide el pro de YouTube y nos vemos hasta la próxima amigos.